Hola, bienvenidos a un video más de Refrescados X. En los días que han pasado se ha dado a conocer la polémica del jugador de fútbol, Dani Alves. Aquí les traemos los detalles hasta el momento. La noticia va de que Dani Alves ha sido enviado a prisión preventiva y se fianza por una presunta violación a una joven el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Esto ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Su carrera futbolística se ha visto perjudicada por las polémicas con las que se enfrenta fuera de ella suena un nuevo capítulo con una acusación de agresión sexual por parte de una joven de 23 años en Barcelona. La mujer señala que los eventos ocurrieron en la zona de VIP de un centro nocturno la noche del 30 al 31 de diciembre por lo que una investigación está en curso mientras Dani Alves está recluido en España. El futbolista fue detenido este viernes 20 de enero cuando escuchó las comparecencias de la supuesta víctima. La jueza que le fue encargado al caso aceptó la solicitud de la fiscalía y dictó prisión preventiva sin fianza al tiempo que Pumas de la UNAM anunciaba la recesión con causa justificada de su contrato con el club. El jugador brasileño desarrolló buena parte de su carrera en el FC Barcelona, y coincidió durante varias temporadas con el que hoy es el entrenador del primer equipo, Xavi Hernández. Precisamente al técnico Xavi Hernández le preguntaron en rueda de prensa por este asunto. Sobre la actuación que está viviendo el que fuera su compañero de vestuario y las declaraciones dadas por el técnico han levantado cierta polémica en las redes sociales. Aquí las declaraciones. Bueno, es difícil comentar una situación así, esto lo primero, ¿no? Eh, creo que como todo el mundo estoy en, eh, sorprendido, estoy impactado. Estoy un poco en el de ¿no? conociendo a, a Dani, pues la verdad es que lo primero que viene a la cabeza. Y después, esto es un tema de la, de la justicia, el justicia de la manera y tal, lo que, lo que sea, no, ahí ya no podemos entrar. En cuanto a, a Dani, que pues, salen muy mal él. Eh, sorprendido él. Sobrevivo, no porque no es Dani que nos ha sido aquí nosotros. y mataron. No puedo decir nada, nada más. De momento, Dani Alves ya ha pasado su primera noche en prisión a la espera de que salga el juicio pero ya ha sufrido las primeras consecuencias en su club Pumas. Según informaron varios medios como el diario Marca o el partidazo de la cadena Cope, el brasileño podría ser condenado de entre 4 a 12 años de cárcel, en caso de que sea declarado culpable del cargo del que se le acusa. ¿Tú qué piensas que pase con el futbolista? ¿Crees que realmente haya abusado de aquella mujer en ese centro nocturno? ¿O esta mujer solo quiere ganar algo de fama y dinero? Escríbelo en los comentarios. Mi nombre es Ángel y nos vemos en otra noticia deportiva.